Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día domingo, domingo 3 de julio con toda esta experiencia maravillosa de nuestro San Pedro, de nuestras fiestas de mitad de año, muchos de pronto hemos estado participando en algún desfile, compartiendo el, la lechona, compartiendo el asado vilense, qué rico esos platos típicos, qué rico compartir también con nuestros amigos los que vienen de visita y, y, y dan esa alegría, recuerde que la verdadera alegría es fruto. De estar en la gracia de Dios Compartamos sanamente queridos hermanos En la presencia de Dios Hoy domingo para dar gracias a Dios Y hay muchos motivos para decirle a Dios gracias Cada uno en su corazón Ábrele a Dios Y dele gracias Vamos a dar gracias por todo lo bonito que pasa Por todas las cosas especiales que el Señor nos regala Gloria al Padre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 que mande obreros a su mies, poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos, no llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, no os detengáis a saludar a nadie por el camino, cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allá hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a ustedes, quedaos en la misma casa y comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario, no andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y los reciben bien, comed lo que os pongan, curad los enfermos. Decid, está cerca el reino de Dios. Cuando entréis a un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid, hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos había pegado a los pies, nos los sacudimos. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72... Fueron y volvieron muy contentos Y le dijeron Señor Hasta los demonios se nos han sometido Él contestó Veía a Satanás caer del cielo como un rayo Mirad, os he dado potestad Para pisotear serpientes y escorpiones Y todo el ejército del enemigo Y, os ha y no os hará daño alguno Sin embargo no estéis alegres Porque se os sometan los espíritus Estad alegres porque vuestro nombre Está inscrito en el cielo Palabra del Señor bueno, mis queridos hermanos, el Señor Jesús le da instrucciones a sus discípulos Vayan, hagan esto, miren, tengan estas, estas indicaciones, no lleven tanta cosa Váyanse, están en un solo lugar, prediquen, sanen los enfermos, lleven la buena noticia El Señor le ha dado las instrucciones a este grupo de los 72 Al final, quiero detenerme en, en este detalle A veces nosotros nos da mucha alegría el éxito El Señor no nos mandó a tener éxito, nos mandó a ser fieles y de pronto haya lugares en los que no nos reciban, como, como mismo Jesús lo advierte. Sacúanse el polvo de los pies, no lleven nada de, de ese lugar. Habrá lugares tal vez donde no, donde no nos reciban. Y eso no nos tiene que entristecer y llenar de amargura. La alegría está por el deber cumplido. La alegría es fruto de la obediencia a Dios. Solamente así, en la presencia de Dios, entenderemos lo que es. Una vida feliz, una vida plena. Mi amado Señor, hoy domingo te quiero dar gracias por esta palabra que me regalas, por esta comunidad, por el alimento espiritual que me das. Gracias Señor por todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, recuerden hoy domingo participar, celebrar la Santa Misa, poder gozar de la palabra, el alimento espiritual y material. Por favor que las fiestas de San Pedro, que estas fiestas de mitad de año, no nos vayan a coartar la gracia, ni nos vayan a hacer perder la gracia. Antes de ir a las actividades familiares y a las actividades culturales, recuerde celebrar la Santa Misa. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Un abrazo para todos. Feliz domingo, queridos hermanos.